Muy buenos días, amigos, y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Un cordial saludo cuando son las 12 y 30 del mediodía en España y vamos a hablar sobre algo que yo creo que nos importa a todos. Crisis económica mundial. Se tambalean los cimientos de la economía mundial otra vez. Ya hice un vídeo al respecto sobre el tema de la próxima crisis y no es dar una voz de alarma ni alarmismo social, pero es posible que venga otra crisis nuevamente como estalló en el año 2008. En general, las crisis financieras tienden a desatarse por alguna de estas tres causas un endeudamiento excesivo, una inversión muy concentrada y un desequilibrio entre activos y pasivos. Y más todavía, con todas ellas como ocurrió en la gran crisis financiera que comenzó el 15 de septiembre del año 2008, con la caída de Littman Brothers. Ben Bernack, que tuvo que cerrar 465 bancos, estimó que había sido la peor crisis financiera de la historia y para Estados Unidos, peor incluso que la Gran Depresión de 1929. Fue debido a una proliferación excesiva de productos estructurados ligados al mercado de hipotecas de la vivienda y a unos balances bancarios excesivos y muy dependientes de la financiación a corto plazo. Lo que llevó finalmente a una reducción enorme del número de entidades bancarias y financieras provocando una fuerte recesión entre todos aquellos países que tenían una deuda excesiva. Pues bien, anteriormente, la crisis asiática de julio de 1997, que empezó en Tailandia por su elevado endeudamiento, pero que se propagó a Malasia, Indonesia y Filipinas, ya que sus monedas estaban ligadas al dólar de los Estados Unidos y porque muchas empresas estaban endeudadas en dólares con ingresos en moneda local. Pero no afectó a China, Singapur y Taiwán. La crisis de los .com entre 1997 y 2001 fue menos grave porque había mucha concentración excesiva en una sola clase de activos, es decir, vamos a ver, las acciones de empresas relacionadas con internet provocando una caída del índice Nasdaq entre 5.000 puntos hasta 1.300 puntos, su valor medio de 1996. Pero bueno, todo esto son datos. Ahora, resulta que The Economist empieza ya a especular, y esto es serio, con la próxima crisis, que podría ser debida a una deuda excesiva de las empresas. Sí, de nuestras empresas a nivel mundial. Es decir, que sus beneficios han aumentado mucho, ya que las empresas del SIP 500 conseguirán unos beneficios del 25% cuando se publiquen sus resultados en el primer trimestre y algunas grandes empresas tecnológicas los dupliquen en 2018. Bueno, mmm, vamos a hacer... Eh, eh, por decirlo así, una pequeña recapitulación de todo esto. Es decir, todo está en el aire. Esto es importante. ¿eh? Pero las empresas medianas pueden empezar a tener problemas serios. Es decir, su deuda media sobre el beneficio bruto es 1,8 veces a su mediana, que es 3,2 veces. Su mayor apalancamiento desde 1981. En términos de balance, ¿eh? su deuda alcanza el 34% de media sobre sus activos totales, el nivel más alto desde 2000, desde el año 2000. Pero bueno, por otro lado, ¿sí? las compañías con mayor caja y liquidez intentan recomprar sus acciones en el mercado. Aquí viene ya el lío financiero. Bien por la presión de sus inversores más activistas o porque si lo hacen, Van a poder aumentar el precio de su acción y el valor de las, de las opciones sobre acciones de sus ejecutivos. Pero bueno, estas compañías emiten bonos para recomprar sus propias acciones. Aumentará el riesgo de una mayor inestabilidad financiera. Es decir, asimismo, este periodo tan prolongado de tipos de intereses, bajos atentado tentado a muchas empresas a endeudarse de forma creciente. Según el S&P el Global, el 37% de las compañías globales han aumentado, cuidado con esto, ¿eh? su endeudamiento. cinco puntos porcentuales más que en el 2007. Es decir, que puede venir una crisis un poquito mayor. Lo mismo está ocurriendo con las operaciones del capital riesgo, que están hoy más apalancadas que en 2007. Y con niveles de deuda mucho mayores de hace 10 años. ¿Os acordáis de la, de la prima de riesgo? ¿Os acordáis de, de todo lo que se cernía en televisión que venía, que había un problema, que estaban cada dos por tres hablando de una prima de riesgo? Yo no sabía. Nos volvimos banqueros, podemos decirlo, ¿no? Pues bueno, la deuda total mundial es de, uno, es de 164 millones de euros. 2,2 veces mayor billones. He dicho millones y son billones. ¿eh? La deuda total mundial es de 164 billones con B de euros. 2,2 veces mayor que el PIB mundial. Y la mitad están en Estados Unidos. Japón y China. ¿Qué os parece? Eh? Economías emergentes. Tienen mucha superproducción. Pero tienen un gran endeudamiento. Porque tienen mucha inversión. China el gran gigante asiático, ha contribuido al 75% del incremento de la deuda privada mundial desde el año 2007. Es decir, que hubo una crisis aquí, en Europa, en Estados Unidos, en Occidente y todas las inversiones se fueron a China. Pero esto ha hecho aumentar la deuda. Además, la calidad de crédito financiero se está deteriorando en gran parte del mundo. El rating mediano de los bonos, ha ido cayendo desde A en 1980 hasta la triple B en 2018, siendo bastante preocupante este tema, porque la media se está acercando hacia el bono basura. ¿Os acordáis del bono basura? Vuelven los bonos basura. Incluso en la deuda de grado de inversión, la calidad media está también cayendo. Esto plantea una serie de verdaderos problemas. Si os digo la verdad, esto eh, está preocupando un montón a, a todo el mundo. El Grupo Americano de Gestión de Fondos PIMCO esti estima que en Estados Unidos el 48% de los bonos están clasificados como triple B, frente a solo el 25% de media de los años 90, puesto que sus emisores están mucho más endeudados que entonces y su ratio de apalancamiento neto era entonces 1,7 veces y ahora es 2,9 veces. En Estados Unidos hay hoy 16 billones de préstamos apalancados, récord histórico, y la mitad tienen... Cláusulas de baja protección. Es decir, esto puede petar en cualquier momento. Incluso pueden cerrar algunos bancos. Hay un señor que es Alex Brazier, director de estabilidad financiera del Banco de Inglaterra, ha comparado el rendimiento de los bonos de las empresas con el tipo de interés sin riesgo. Sin riesgo. ¿Qué es la estimación que hace el mercado sobre cómo van a evolucionar los tipos de interés oficiales a corto plazo. Sus resultados muestran que en el Reino Unido los inversores no están pidiendo un retorno en exceso sobre aquellos bonos que reflejan la calidad de riesgo del emisor. Todos estos datos que os estoy dando pueden sonar un poquito... Eh, extraños pero, pero la próxima crisis financiera se puede estar acercando cuando hablo de crisis financiera no es un alarmismo social porque no lo es no es eh, cuidado que vienen y nos van a echar a la calle porque no vamos a tener dinero no Quiere decir que se va repitiendo cíclicamente. Es decir, hay generaciones que han vivido la crisis, han nacido en la crisis y que eh, una crisis tarda entre 12 y 16 años aproximadamente en desaparecer por completo. Pero fijaos el sube y baja de las gráficas. Es decir, que cuando ya se alcanza nuevamente la cúspide, antiguamente, cuando se remontaban en las crisis, había un gráfico plano que hacía que se mantuviese arriba. Es decir, que eh, los bancos pues, eh, tenían pues, bastante liquidez y que las inversiones que se hacían eran relacionadas con la lógica. ¿Eh? Si me hace falta pues, cambiar una maquinaria de una empresa, la voy a cambiar. Pero ahora no es suficiente esto. Sino que lo primero que se hace es... Prescindir de la mano de obra y se aumenta la tecnología y son grandes inversiones. Esto de que eh, si quitas la mano de obra humana y aumentas la mano de obra eh, robotizada, en este caso, pues sí se ve un una beneficio, por decirlo así, a un corto plazo. Ese es el problema. Que se ven los beneficios a corto plazo. El mercado cada vez está demandando más producto y el vendedor cada vez vende más. Pero luego, ¿dónde se meten todos estos stocks? ¿Dónde se meten? ¿Dónde van? Se quedan almacenados. Por ejemplo, la industria automovilística. Vemos cómo fabrican faros, eh, eh, ópticas... Eh, partes de un coche, luego resulta que cambian el modelo y los que han estocado, han guardado todo esto, se lo comen. O bien lo dejan como un stock pasivo. Es decir, para recambios, tal, pero ya el mercado ya no es igual. Con lo cual, todo lo que has fabricado, te lo comes. Porque las empresas fabrican por encima de lo que pide su cliente. Es decir, Pongamos el caso. Si una empresa automovilística te pide un millón de faros, las empresas que fabrican faros de los automóviles fabrican dos millones. Porque están preparando el pedido siguiente. Pero cuando se corta también el pedido, ¿qué es lo que pasa? Que te comes el activo. El estocaje te lo vas a comer. Y esto está pasando ya. Se están almacenando mucho stock sin salida. Esto hace que te lo comas, porque si has hecho una inversión en una línea de producción para fabricar ese faro, ¿qué es lo que pasa? Que tienes que cambiar, has de cambiar esa línea y has de hacer otra nueva inversión teniendo un stock que no lo vas a vender, sí lo vas a vender, pero igual lo vas a vender como repuestos, no como eh, piezas o, o en este caso partes de ensamblaje de un automóvil, como pieza nueva. Para el montaje de un coche que está saliendo una línea de producción. Pero ya has invertido en una nueva línea. Con lo cual tienes un estocaje que te lo comes. Y si no has tenido beneficios, tienes que montar una línea de producción nueva. Si no, te quedas sin cliente. Con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola. Automáticamente la empresa va al banco y pide un préstamo. ¿En qué deriva todo esto? Cierre de empresa. ¿Os acordáis del 2008? Cantidad de empresas que cerraron y dónde se fueron a China. Y en China volvieron a hacer la misma pescadilla que se muere de la cola. Ahora es una forma, es una forma de desestabilizar la economía en China, porque ocurre lo mismo. Se habla de la inversión pública. Bueno, pero la inversión pública cada vez es menor. Y toman protagonismo las empresas y la banca. Con lo cual, la crisis económica, ¿de dónde puede venir? De Oriente. Ese es el problema. Por ejemplo, cualquier cosa. Este teléfono se fabrica en China o no sé dónde se fabricará. En Corea. Samsung se fabrica en Corea. Grave problema, se cierne sobre nosotros. Automáticamente cierre de empresas, gente a la calle y volvemos con la pescadilla que se muerde la cola. Cada vez esa línea ascendente es muy rápida o más rápida que antes, pero esa línea descendente todavía es tres veces mayor porque no hay una línea plana en la que la economía se llega a estabilizar. ¿Quién tiene el sarten, la sartén por el mango? ¿Pensaréis todos, ¿el, el Estado, el gobierno? No. La banca. La banca siempre gana. Esto es como el juego de la ruleta o el juego de las cartas en un casino. La banca siempre gana. Con lo cual, dicho todo esto, ya explicado de un modo más coloquial, nos damos cuenta que la crisis económica puede venir desde China. La economía emergente tiene un tope. Países que se han mantenido en esa línea son muy pocos. Estados Unidos es uno. Porque la crisis fue muy corta y la afectó muy poco. Porque reaccionaron eh, haciendo una inyección de dinero. Inyectaron dinero en su economía. Pero desde el propio Estado. El propio Estado vamos a inyectar dinero. En España vamos a inyectar dinero a través de la banca. Son dos cosas muy diferentes. Sí, el, el, el Fondo Federal de Estados Unidos y todo esto es privado, sí, pero cuentan con unos activos para poder generar dinero. España no. España, su Banco Central, el Banco Central Español o el Banco Central de cualquier país de la Unión Europea, depende de el Banco Central Europeo, con lo cual la identidad del Banco Central Español se ha perdido. Simplemente es una institución, por decirlo así, que lo que hace es controlar el dinero que entra y sale de nuestro país. Pero ya no hace nada más. La institución del Banco de España no existe como tal. Con lo cual, ¿quién maneja el Banco Central Europeo? ¿Os lo habéis preguntado? Los bancos. Son bancos, entidades financieras privadas. Con lo cual, lo que están haciendo es jugar al ajedrez. Una partida de, de ajedrez, incluso a veces una partida de dominó de parchís, por decirlo de alguna manera. ¿eh? Y que van creando crisis continuamente. Muchos, en el vídeo anterior que hablé sobre el tema de la crisis, me comentabais que era la superpoblación. No existe tal superpoblación. Vete a África. Verás la superpoblación que hay. No hay superpoblación. En muchos lugares de Latinoamérica, por ejemplo, Argentina, las grandes poblaciones están concentradas, pero luego tienen vastos terrenos donde se puede edificar. Y ya están edificando. ¿Quién? Gente de otros países. ¿Verdad que sí, amigos de Argentina? Claro que sí. Eso de Europa es diferente. Porque si hablas de Europa... Pues sí, hay superpoblación, no, sino que las, las masificaciones están más concentradas y en menos distancia de una localidad a otra. Y son ciudades que son ciudades medias, no son ciudades superciudades, pero está mucho más eh, dispersa la población. Pero vete a África. En África no hay superpoblación, en Australia no hay superpoblación. Tan solo hay superpoblación en Europa y en, en Asia. Superpoblación y se gestiona bien. Se gestiona muy bien lo que es la población. O sea, que no es un tema de superpoblación, es un tema de jugar a un ajedrez, jugar una timba de cartas, que es lo que están haciendo los bancos en, eh, a nivel mundial. En fin. Eh, vamos a ver qué decir por aquí. En enero el Banco Central Europeo no compra más deuda exactamente de los países en bancarrota entre ellos España, muy importante. Bueno, pero esto tiene un truco. El Banco Central Europeo no compra. Esto lo dice Jovat Lob. Eh, el Banco Central no compra, no compra, perdón, el Banco Central Europeo no compra. Pero hay países que sí compran deuda. Alemania compra deuda a España. A un interés, a un plazo. Estados Unidos compra deuda a otros países. Compran su deuda y hace que circule el dinero. Pero ellos obtienen un 3 un 4% de la compra de la deuda. Es decir, no solamente Estados Unidos, sino bancos a nivel mundial, privados, porque el Banco Central Europeo está eh, detrás, hay instituciones privadas, bancos privados. Cuidado. Esto hay que tenerlo muy en cuenta vamos a ver si tenemos alguna cosita más 20, más de 25 billones de deuda tiene Estados Unidos, eso no lo arregla nadie sí, bueno, ¿sabéis cómo se arregló la economía? esto va marcando épocas y en cada época hay un modelo económico ese modelo económico ha ido, se ha ido marcando a través de eh, ciertos acontecimientos que han ido ocurriendo. La Segunda Guerra Mundial marcó el final de un modelo económico y el principio de otro. Las Torres Gemelas marcaron el final de un modelo económico y han acelerado la economía. Esto es curioso, porque a través, después de las Torres Gemelas, hubieron diferentes eh, campañas bélicas en diferentes países que participaron países europeos y los Estados Unidos fabricación de armas también es lo que salva una economía es lo que va a salvar una economía y eh, el que no tiene economía pues lo que hace es ir a estas contiendas militares con lo cual todo es exactamente igual que desde el tiempo de los romanos cuando la antigua Roma no había liquidez, ¿qué hacían? Invadir otro pueblo. Reactivaban la economía. Fabricaban lanzas, escudos, cascos, eh, adiestraban soldados, eh, atacaban una cultura, un pueblo, una tribu, lo que fuese, una zona de Europa. Le quitaban el dinero y ese dinero era repartido en el imperio romano. Nada nuevo bajo el sol, queridos amigos. Todo es cíclico, exactamente igual. Esto ya ocurría también en la antigua Grecia, en el antiguo Egipto, Mesopotamia. ¿Problema económico? Campañas bélicas, Fabricación de armamento. Ensayos con armamento. Venta de armas a terceros. Esto está ocurriendo. Así que viene una nueva crisis no quiere decir que sea mañana, no quiere decir eh, que nos vayamos a la ruina, pero que tengamos mucho cuidado y que estemos muy expectantes sobre todo esto. Porque sobre todo los medios de comunicación en España ahora están con exhumación de Franco, eh, la selección española, que si Luis Enrique es el seleccionador nuevo, pero eso está muy bien, pero la realidad es que viene una crisis económica. Os digo una cosa, aquí en España va a ser muy difícil porque todos los gobiernos socialistas eh, lo que han hecho ha sido meterse de cabeza en las crisis y luego han venido los gobiernos del Partido Popular y lo que han hecho han sido desfalcos. O sea que cada uno puede tomarlo por donde quiera. Dice Julia Juliana o Juliano... ¿Qué tal? ¿Qué piensas sobre el nuevo billete de 500 pesos mexicanos y sacar de circulación el billete de menos denominación? Dicen que es para aumentar la pobreza con, la, con el nuevo orden mundial. Pues no tengo ni idea, amigo. Pero date cuenta que el peso, un peso, eh, tienes que poner muchos números para que eh, sea equiparable al dólar o al euro. Entonces me imagino que lo que hacen es aumentar... Pues el papel moneda para que haya pues un poco más de proximidad con el billete, que es dólar o. Pero no tengo mucha idea sobre este tema. No tengo mucha idea sobre este tema. Dice, si vos al decir lo que decís, por favor, escribe bien, porque es que no te entiendo. Daniel Carretero. Sin saberlo, sos parte, será, eres parte del plano, ayudas a crear lo que ellos quieren. No, simplemente lo que hago es informar para que estemos informados. Porque mira, con tanto reptiliano, con tanto anunnaki, con tanto humo, con tanto eh, eh, todo esto, realmente no estamos pendientes de la nevera, el frigorífico, eh, de llenar la nevera. Estamos pendientes de otras cosas aquí en las redes sociales. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque nadie dice, cuidado que puede pasar esto. Yo no pertenezco a ningún plan. Si yo perteneciese a algún plan, ¿tú crees que yo estaría aquí en YouTube con 41.000 suscriptores? Tendría uno o dos millones, como tienen algunos por ahí. Desde luego. Pero no, lo que intento es contribuir a que despertemos sobre qué es lo que está pasando y la cantidad de cosas que nos pasan por delante, porque por detrás ocurren más cosas. Quiero recordar que habían varios youtubers que ya han dejado este pequeño activismo de ser prohumanidad y ahora se dedican pues eso a ser gurús y otras cosas. Eso me parece muy bien porque, claro, han cambiado eh, su modelo de trabajo, por decirlo así, y eso es respetable, por supuesto, quién soy yo para criticarlo. Pero mm, es, es dar un, un toque, un toque de que, oye, ya que estas personas lo han dejado, pues bueno, vamos a continuar quizá con el trabajo, el buen trabajo que ellos hicieron en su momento. Esto es importante, el poder dar eh, toques de alarma de qué es lo que puede dar. Cuidado, no nos tomemos esto como algo catastrofista, por el amor de Dios. No nos tomemos esto como algo catastrofista. Y ese es el tema, ¿eh? ese es el tema. Ese es el tema. Seamos eh, objetivos, por decirlo de alguna manera, seamos objetivos y, sobre todo, eh, tengamos ojo con todo lo que nos rodea. ¿vale? Porque con tanto anunaki y tanto tan tal, eh, también aquí en el tema del misterio, aunque yo no toco conspiraciones, eh, hay que hablar de todo esto. Samuel, Sergio, Manuel. Parrilla, dice esto es lo que interesa comida techo y salud etcétera no ni virus la propaganda claro pensado una cosa eh, detrás de muchos de algunos no de muchos de eh, viven como ciertos eh, contenidos ¿eh? pues eh, tienen lo que es eh, como se diría yo tienen su vida resuelta ¿eh? tienen su vida resuelta pues claro dan un contenido vale y antiguamente, esto sí es cierto, es, estas, estas personas, no es criticar, es la realidad, daban un contenido mucho más social. ¿Dónde ha quedado? ¿Dónde ha quedado el tema social? ¿Eh? Yo, si veis, si veis en mi canal, eh, de vez en cuando toco temas de economía, temas sociales en relación a denuncia, hablando de la Iglesia, de lo, de lo mal que lo ha hecho, lo mal que ha gestionado la Iglesia, el Vaticano, el Vaticano, eh, no. No la persona que cree, la persona que cree pues es respetable, cada uno puede creer lo que quiera, pero de vez en cuando hay que tocar esos puntos sociales, son importantes. ¿Por qué? Porque nos hace mantener los pies en el suelo. Y esto es muy serio. ¿eh? Todo lo que se va tratando, con el tema de la economía, el tema del de Vaticano, algunas cosas que yo creo que son importantes y que aquí, en En busca de la verdad, se intenta, Tocar temas de misterio, evidentemente, pero de vez en cuando bajar de la nube, tocar con los pies en el suelo y hablar sobre todo de estos temas. Es muy importante y yo os agradezco que muchos de vosotros eh, me, me hagáis estas sugerencias. Os lo agradezco muchísimo porque también a mí me hace bajar ¿no? de temas de misterio a poder hablar de estos temas temas de la economía, que son bastante importantes. ¿eh? Y no es conspiración, sino es una realidad. ¿eh? Queridos amigos, eh, ¿alguna cosita más o nos, nos vamos eh, y os dejamos ya porque es domingo y no quiero estar aquí dos horas molestando al personal porque sé que tenéis cosas importantes que hacer. Bueno, tengo el teléfono que suena, lo vamos a dejar que suene. Vale. Eh, o lo vamos a apagar, mejor dicho. Vamos a apagar el teléfono este. Bueno, estos son gajes del oficio y cosas que ocurren cuando uno está en directo, ¿sabes? Que saben que estás en directo y les importa un pimiento. Bueno, pues ya está, déjalo que suene. Lo taparemos el agujero. Dice: Hola Rafa, ¿no crees que esto ya estaba profetizado, Víctor Hugo Villalba? Sí. Date cuenta que hay una agenda. Hay una agenda. Hay una agenda. ¿Eh? Sin llegar... Eh... No, no, no, no. No era, no era Jastel, No. Saben que estoy en directo y te tienen que llamar por narices. Eh... Hay una agenda. Una agenda que cuando se trazan todas estas agendas, esto lo podéis consultar. Además hay canales que hablan de esto y lo hablan muy bien y tocan temas muy buenos ¿eh? sobre este tema. Hubo, hubo algún vídeo de Mundo Desconocido que habló de esto y eh, eh, os podría decir que hay al, algunos de estos programas de esta agenda que tienen que es para sentarse y tomar anotaciones porque son, eh, son una serie de cosas muy serias. ¿Vale? Y no es que yo esté haciendo apología a mundo desconocido, pero evidentemente muchos, y algunos vídeos de uno y de otro, pues te dan una serie de pautas que te dan a pensar y que luego buscas los datos y son reales. ¿eh? Así que eh, deciros que sí, hay una agenda. Hay una agenda y lo podéis buscar en la red. Lo podéis buscar en la red. Dice este mundo, es así y nunca cambiará. La misión nos mata, Alfredo Finne. Bueno, hay de todo. ¿Por qué no hablas alguna vez de Trevijano para poder poner el de relieve que no vivimos en democracia, que vivimos en una oligarquía de partidos estatales? No, vivimos en España en una oligarquía de ayuntamientos, para empezar, de la banca, de las comunidades autónomas, de las diputaciones, del gobierno, de la Unión Europea y luego de... Sujetos varios a nivel mundial. Son oligarquías, claro que son oligarquías. Además, la, la, la, eh, la democracia, la democracia eh, es algo, algo que en la antigua Grecia no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahora. No tiene nada que ver con lo que supuestamente hay ¿no? ahora. Pero bueno, esto lo dejamos para otro programa. <coughs> Dice... Eh, yo, Jovat Lop, Jorge, George Soros, se está frotando las manos. Claro, George Soros, el señor Soros, es el instigador de muchas de estas cosas. ¿Por qué? Porque él saca beneficio de las crisis. Esto no es nada nuevo, Todos lo sabéis vosotros. Esto no es conspiración loca reptiliana Anunnaki de Nibiru, no, esto es real. Este señor ganó una serie de millones, no, billones con B, a raíz de la crisis del 2008. Con la especulación económica. Y con la deuda. Cuidado. Bueno, vamos a seguir un poquito y nos vamos a ir. Pequeño inversor. Anda, mira, pequeño inversor. Que quieren acabar con las divisas y no os enteráis. Todas las monedas se van a devaluar. Mira, Venezuela, Argentina, ahora en Nicaragua, Europa ha comenzado con Italia. Lo veréis. No. Europa y Estados Unidos, el dólar y el euro es algo que no es tan fácil que se devalúe. Que se devalúen monedas de Venezuela de Argentina. Claro, porque dependen del dólar mucho. Nosotros dependemos del euro. Sí, sí. Dirán, no, dependéis del dólar. No, dependemos del euro. Y de hecho, el euro está más alto que el dólar. El dólar está más bajo. Por un euro me dan 80 céntimos de dólar. El, el, el valor de la unidad es más alto. El euro. Algo más alto. Lo podemos ver aquí, por ejemplo. Vamos a poner cambio... Euros a dólares. Por ejemplo. 1,16 dólares es un euro. Exacto, lo había dicho al revés. 80 céntimos es un dólar. Más o menos. 85 céntimos de, de euro es un dólar. Un dólar, o sea, un euro equivale a 1,16 dólares. Es decir, el euro siempre está un poquito por encima. ¿Y cuál es el problema? Mantener ese estatus económico del euro le cuesta un riñón a los países de la Unión Europea. Pero si añadimos las corrupciones y todo esto, pues bueno, le costará dos riñones. es pues lógico. ¿Mm? Eh, más cositas. ¿Qué respalda al euro? Dice pequeño inversor. Ya lo he dicho, las entidades privadas. Entidades privadas, no hay oro. Mil millones de toneladas de oro, no. Los bancos privados. Y algunos son chinos, otros son estadounidenses, otros son, y lo no respalda, la banca. Y que el eh, Javier Gares dice, y el petróleo se acaba, es mentira, se regenera. A ver, están encontrando pozos de petróleo en, en lugares donde insospechablemente había. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un monopolio. Y tú no puedes abrir un pozo de petróleo porque te dé la gana. Pues Mira, voy a abrir un pozo de petróleo. Sí, no, uno no va a abrir tres. No, porque no puedes? Porque hay unos acuerdos. ¿Quién es el que tiene la sartén por el mango? Estados Unidos, algunos países de Oriente, China, Rusia, tienen la sartén por el mango, hay unos monopolio. Tú no te los puedes saltar. En Europa hay petróleo, claro, pero están ahí calladitos, ¿eh? ahí cerrados. ¿eh? Nada más. Rafa, ¿tú crees en la teoría de las familias que controlan el mundo? Sí, claro. Yo creo que hay familias que son... 90, 150, 200 familias, no lo sé. Pero no un número exorbitado. Que son los que controlan la economía mundial. Y juegan al ajedrez que os he comentado. Pero ojo, sin conspiranoia. Mira a tu alrededor. No hace falta que, que conspiremos, ¿no? que seamos conspiranoicos. Tú mira a tu alrededor, amigo. Mira que. Qué bonitos son los bancos que hay en España, ¿no? Son familias. Sí, son familias. Santander, una familia. Botín, por ejemplo. Grandes marcas, grandes empresas. Son familias. ¿Que hay familias que son superiores a estas? Sí, pero son familias. Mira a tu alrededor, no hace falta ser conspiranoico. Rafita, ¿el Bitcoin es parte del nuevo orden mundial? No, yo creo que el Bitcoin, eso, eh, cuando quiera, el dólar o, o cualquier moneda fuerte se lo va a cargar. Lo creo yo, ¿eh? cuidado, igual me equivoco, que es lo más probable. ¿eh? Es lo más probable, cuidado. ¿Sí? Dices, esas entidades privadas tienen unas deudas inmensas. Se pueden ver online por internet. El euro y el dólar están descendiendo cada día. Bueno, descienden, suben, bajan. Es parte, forman parte de la estrategia de la economía mundial. Pues bueno, chicos, ¿cómo beneficiarse de una crisis? Comparando a la crisis, Marlon Zamora. Tú tienes deudas. Yo te compro tu deuda. ¿A quién le debes? ¿Al casero? ¿A... ¿De la luz? ¿O sea, la corriente eléctrica, el agua? ¿Tienes que llenar la nevera? Yo te compro todo eso. ¿Cuánto es? Pues bueno, mira, durante un año son... mil dólares, ¿no? Por ejemplo. Vale, yo te, comp yo te lo compro, toma. mil dólares. No, ahora encima yo te te engaño un poquito y te doy 50 mil dólares. Para que vayas bien, ¿eh? para que no, no vayas ahogado. Tu economía vaya bien, ¿vale? Tú no produces nada. ¿eh? Tú solamente trabajas y me vas a pagar los 50 mil dólares que yo te voy a prestar. Que tú con 40 estarías perfecto. Es decir, ganarías tu sueldo, pero tendrías que pagarme para devolverme. Pero mira, a esos 50.000 dólares que hay 10.000 dólares que no te hacen falta, pero que te van a hacer sentir mejor, le vamos a añadir el 10%, que es lo que tú me tienes que devolver. Es decir, yo te vendo dinero que tú cada mes me vas a comprar. Es decir, me vas a pagar. Sí, claro. Tú cuando llegues al mes 11, estás así. Porque más tienes, más gastas. ¿Qué pasa? Automáticamente vienes otra vez y me dices, oye Rafa, que mira, que me gasta el dinero, que para el mes que viene no llego, ¿qué tal? ¿Cuánto te hace falta? Pues mira, tu deuda más la vía. Y entonces yo sumo, ¿no? Pues bueno, la deuda que te queda son 15 mil dólares. Por ejemplo, ¿no? 15 mil dólares. Más los intereses son 20 mil. Pero ahora te hacen falta otros 50.000. Pero bueno, tú para ir bien, yo te voy a dar 70.000. Tú estás endeudado siempre, pero yo no pierdo. Ahora sí, el día que tú no me pagues, todos tus activos me los llevo. Todos. Me llevo tu casa, tu perro, tu mujer, tu carro, tu todo. Y te dejo desnudito. En la calle. Eso es la compra de la deuda. Cuando no hay una empresa, una banca o algo que compre un país tu deuda, ¿qué va a pasar? No hay dinero, hay paro, hay problemas. Ya hay una rebelión social. La gente a la calle a pedir explicaciones a quién. Al gobierno, al que menos pinta. Estos son muy listos porque se escudan y parapetan detrás de un gobierno. Y desde detrás te van dando así palos, ¿eh? pero tú no puedes acceder a ellos porque los palos se los lleva el que está delante. Y ese es el problema. Dice Rafita: ¿Cómo puede llegar a ser un gran investigador? de la verdad como tú, dice, vivís amor. Yo no soy un gran investigador, yo solamente soy un observador. ¿no? Soy un observador de la vida y un inquieto. Eh, no, no, no, hay grandes investigadores, por favor, no, no, me, no me pongas ese, esa medalla que no merezco, por supuesto. Soy un observador de la vida y que me gusta sobre todo eh, compartir, compartir desde muy joven. Me ha gustado siempre compartir con la gente lo que he visto. No ser un charlatán y estar todo el día hablando, pero cuando se me da pie y se me da la oportunidad, pues hablar de lo que he visto, de lo que he hecho y de lo que quizá me pueda ocurrir. Pero no, no me califiques de gran investigador. Yo te lo agradezco. ¿eh? Se agradece desde aquí, por supuesto. Pero no, soy un gran observador. Es lo único que te puedo decir. ¿eh? Pues nada, chicos. Yo, eh, mira, tenemos aquí a Josué, a, a, a Paloma, a Susi, a Nelo, a los eh, administradores. ¿eh? Pues nada, como decía aquel, yo me voy a ir por donde he venido. Simplemente quería hablaros de esto porque todos tenemos familias, todos tenemos eh, eh, pues, cosas que pagar, algunos tienen deudas, otros no, etcétera, etcétera. Y yo creo que es importante hablar de esto de la economía, ¿no? Por mi parte, nada más. Yo creo que ya me doy por satisfecho el poder comunicar con todo esto. Eh. Y nada más. Otro día hablaremos de ya de temas de misterio, pero yo creo que hoy domingo eh, era necesario hablar de todo esto. Dejáis muchas preguntas, si no os importa, escribirlas aquí debajo. Eh, es escribirlas aquí debajo y yo gustosamente lo que sepa os contestaré, lo que no sepa eh, no os podré contestar, pero una cosa, eh, hay una cosa muy interesante, que muchos de vosotros en los propios comentarios de los vídeos os vais contestando y os vais replicando y tal, y eso está muy bien, está súper bien porque eh, creo eh, que tiene que haber pluralidad en opiniones y en decisiones y sobre todo en comentarios, que últimamente os digo una cosa, estoy detectando algo muy feo, muy muy feo, y que quizá alguna vez todos hemos caído presa de este tipo de cosas, pero luego cuando uno reflexiona se da cuenta de que las cosas no deben de ser así, las redes sociales están haciendo que nos enemistemos unos con otros y que haya una agresión, agresión eh, ...por soltar todo lo que uno le da la gana. Eh, hace poco vi un programa de televisión... ...en el que... ...la 2 de Televisión Española, que es un canal que no se ve mucho... ...pero hablaban del tema de las redes sociales... ...y cómo van a legislar en la Unión Europea... ...las redes sociales, y va a haber un acuerdo entre Facebook... ...Youtube y otras plataformas más... ...por el tema del odio, el tema de la agresividad... ...el tema racial y todo esto, y esto está muy bien esto está muy bien, y sobre todo algo que está muchísimo mejor que es eh, acotar en las redes sociales eh, mentiras las mentiras las van a ir acotando, y eso es importante pero ¿sabéis por qué? porque grandes canales que han estado diciendo muchas cosas que no son comprobables van a caer, van a caer y eso es importante, y si no Buscad la noticia por ahí y veréis cómo hay eh, una nueva normativa y legislación a nivel de la Unión Europea que si vives en Europa no vas a poder decir cualquier cosa dentro de las redes sociales, y menos en este medio. Así que yo por mi parte, nada más, agradeceros que estéis aquí todos y que, bueno, eh, y que, bueno, pues eh, hayáis, vamos a ver, vamos a ocultar, perfecto, y que estéis aquí y forméis parte de esta comunidad. ¿eh? En fin, por mi parte nada más, besito a todos, feliz domingo y sobre todo reflexionar, sobre todo esto como os estaba hablando, o no, pasarlo en familia, que a veces es más gratificante. Chicos, nos vemos en el próximo programa que ya será Mañana seguramente sea un vídeo que yo sé que os va a encantar, hablaremos de misterio. Hasta la próxima.